El tiempo pasado en español. Tiempo pasado, verbos irregulares. Video número 32. Cambio de la G a G. En this lesson, we are going to study the following irregular verbs in Spanish. En esta lección Vamos a estudiar los siguientes verbos irregulares en español. 1. Hurgar 2. Jugar 3. Juzgar 4. Largar 5. Llegar 6. Navegar 7. Negar 8. Pagar 9. Pegar 10. Regar Once, rogar. 12 tragar. Comenzamos con el verbo hurgar. Yo hurgué. Tú hurgaste. Él, ella, usted hurgó. Nosotros, nosotras hurgamos. Vosotros, vosotras hurgasteis. Ellos, ellas, ustedes hurgaron. Yo hurgué en mi maleta y no encontré mi celular. Jugar. Yo jugué. Tú jugaste. Él, ella, usted jugó. Nosotros, nosotras jugamos. Vosotros, vosotras jugasteis. Ellos, ellas, ustedes jugaron. Ayer nosotros jugamos en el parque. Juzgar. Yo juzgué. Tú juzgaste. Él, ella, usted juzgó. Nosotros, nosotras juzgamos. Vosotros, vosotras juzgasteis. Ellos, ellas, ustedes juzgaron. El jurado juzgó al prisionero como inocente. Largar. Yo largué. Tú largaste. Él, ella, usted largó. Nosotros, nosotras largamos. Vosotros, vosotras largasteis. Ellos, ellas, ustedes largaron. Yo largué toda la cuerda para ayudar al chico. LLEGAR Yo llegué, tú llegaste, él, ella, usted llegó, nosotros, nosotras llegamos, vosotros, vosotras llegasteis. Ellos, ellas, ustedes llegaron. Tú llegaste en segundo lugar. Navegar. Yo navegué. Tú navegaste. Él, ella, usted navegó. Nosotros, nosotras navegamos. Vosotros, vosotras navegasteis. Ellos, ellas, ustedes navegaron. Mis padres navegaron en el océano. Negar. Yo negué. Tú negaste. Él, ella, usted negó. Nosotros, nosotras negamos. Vosotros, vosotras negasteis. Ellos, ellas, ustedes negaron. El consulado no nos negó la visa. Pagar. Yo pagué. Tú pagaste. Él, ella, usted pagó. Nosotros, nosotras pagamos. Vosotros, vosotras pagasteis. Ellos, ellas, ustedes pagaron. Ellos pagaron la cuenta del restaurante. Pegar. Yo pegué. Tú pegaste. Él, ella, usted pegó. Nosotros, nosotras pegamos. Vosotros, vosotras pegasteis. Ellos, ellas, ustedes pegaron. Roberto le pegó muy bien a la pelota de béisbol. Regar. Yo regué. Tú regaste. Él, ella, usted regó. Nosotros, nosotras regamos. Vosotros, vosotras regasteis. Ellos, ellas, ustedes regaron. Luisa regó las plantas ayer. Rogar. Yo rogué. Tú rogaste. Él, ella, usted rogó. Nosotros, nosotras rogamos. Vosotros, vosotras rogasteis. Ellos, ellas, ustedes rogaron. Ella rogó por una buena cosecha. Tragar. Yo tragué. Tú tragaste. Él, ella, usted tragó. Nosotros, nosotras tragamos. Vosotros, vosotras tragasteis. Ellos, ellas, ustedes tragaron. La máquina se tragó mis monedas.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 Tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 32. Cambio de G a G. El tiempo pasado en español.